Bueno, vamos entonces con las bullas del día. Tenemos que, eh, ya se, ayer, en el día de ayer, pues se dio la condena contra los principales imputados del caso Odebrecht, aquí en República Dominicana, pero que no ha dejado satisfecho a muchos. Entonces, pues las juezas Giselle Méndez, Tania Núñez y Giselle Naranjo, del primer tribunal colegiado del Distrito de Nacional, eh, dieron a conocer la sentencia por los 92 millones que se gastaron en sobornos por Odebrecht. Entonces solamente fueron hallados culpables Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, a quienes el tribunal le condenó a 8 y 5 años de prisión respectivamente, así como el decomiso de sus bienes. Mientras que a Conrado Pitaluga, Porfirio Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez fueron absueltos. El primer tribunal colegiado impuso ocho años de prisión contra Rondón y 200, y 200 salarios mínimos de multa. Eh, también eh, se dispuso el decomiso de los bienes inmuebles e inmuebles, muebles e inmuebles y los productos financieros de eh, Rondón, el decomiso de las acciones de Lashan Corp y en el caso de Díaz Rúa se le impuso los cinco años y una multa de 200 salarios mínimos. Eh, se le decomisen 11 viebles entre muebles, inmuebles y cuentas bancarias, una propiedad en casa de campo, el yate Barbie, un apartamento en la Torre Caney, la sociedad radiodifusora Skyline y la sociedad albert Sociedad Anónima, además de las eh, sociedades de inversiones Motoba y cinco cuentas del Banco de Reservas. Además de los que ya mencioné, que están eximidos del cargo, eh, del caso, eh... También está eh, Andrés Bautista, quien fue primer presidente del Partido Revolucionario Moderno. El Ministerio Público, indicó, bueno, más bien el tribunal indicó que no se ha demostrado que ellos tuvieran un enriquecimiento patrimonial sobre su gestión como funcionarios y en algunos casos como congresistas. Eh, la República Dominicana Odebrecht admitió que entre el 2001 y 2014 pagó 92 millones de dólares a congresistas y funcionarios para conseguir contratos de 17 obras como resultado, se calcula que obtuvo ganancias por 163 millones de dólares. Señores, muchos han criticado la condena de estos caballeros de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa en el caso de Brest. Pero en otro gobierno nunca se condenó a nadie y usted no dijo nada. Entonces esto es un logro para el país, que estas personas fueran condenadas, eh, aunque sean pocos años, pero se está viendo el cambio, se está viendo que se está haciendo justicia con estos delincuentes que llegan eh, a, los, a los trabajos públicos a enriquecerse, uh -huh. y a hacer toda su tramoña. Entonces en 20 años no se sometió a nadie y ahora se someten eh, eh, y se lo encuentran mal. También que son pocos años pero están presos, uh -huh. se está castigando, su honor está por el suelo. Entonces, debemos aplaudir este gesto de la, eh, de la justicia dominicana, que tampoco podemos ignorar que está cambiando en cuanto a una justicia independiente. ¿Eh? Muy muy bien, Víctor díaz Rubio, el ladrón, y el otro, Rondón, <risa> otro ladrón. <risa> <también>. <risa> Ladrones. Ladrones, <Sí, sí>, sí. <risa> dice, dice Fadul. ¿Eh? Antes, no, 20 años y nadie cayó preso por corrupción. ¿Eh? Entonces, ahora está viendo el cambio porque... Eh, fueron condenados esa Basura. Ay, ay, ay, ay, eh, ay. Víctor Díaz Rúa y, y Ángel Rondón. Mira, yo estoy contento con la condena de Díaz Rúa. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Díaz Rúa fue ministro de Obras Públicas, tuve esas obras en la capital. Eh, creo que el... Eh, eh, creo que era... No, no era autoridad. Eh, Corredor Duarte. Eh, principalmente el Corredor Duarte. Esa obra, cada vez que mencionaban a Díaz Rúa, mencionaban que esta obra era construida por Odebrecht, y así sucesivamente con muchísimas obras. Y a mí me resultó muy sospechoso en ese tiempo, tenía ya, ya eso fue hace como 10 años ya, <ríe> eh, hace 20, cuando tenía 20, 21, 22 años. A mí se me resultaba muy sospechoso ver a este hombre, a Díaz Rúa, eh, muy vinculado con las obras que hacía Odebrecht para el propio ministerio de esas obras de infraestructura. Y a mí se me salía muy extraño, y cuando se tapó este caso, entonces ahí fue que nos dimos cuenta de que este hombre, pues, algo tuvo que ver con Bridge*. Entonces, lo que falta es quiénes fueron los sobornados, porque se dice la gente que, bueno, Ángel Rondón, culpable de soborno, pero no hay nadie culpable por ser sobornado, por facilitar, porque eso, es, eso sería tráfico de influencia, por facilitar que esa constructora hiciera su trabajo después de recibir el soborno. O sea, yo recibiendo el soborno, convenzo a a una institución para que de Brecht para que construya esa obra de infraestructura. Y no hay nadie de, señalado por eso. Entonces, eso demuestra que en el proceso en el que se estaba haciendo el expediente, parece que se olvidaron así, sin querer queriendo, se olvidaron de, unos cuantas, de unas cuantas cositas ahí en ese en la, en la, en la realización del caso, cuando, cuando el ex procurador anterior, Jan Alain, pues, destapó este caso y reveló, miren, estos son los apresados por el caso, por esto y esto y lo otro, pero parece que ese equipo del Ministerio Público se olvidó de unos cuantos que deberían aparecer en el caso de Brecht y no, y no sale porque sabemos que hay más gente en el caso. Pero, pero aún así, para mí, por lo menos con Díaz Rúa, yo estoy contento con el caso, con ese con esa condena, ya después el, en las apelaciones y eso van a reducírselas, pero... Declarar culpable culpables para mí es un buen un gran triunfo. Y de Ángel Rondón, bueno, si Ángel Rondón es el responsable principal de ese caso, pues la justicia habló y usted es culpable, señor Rondón. Eso deja mucho que decir a los que están ahí, que se están haciendo los locos también, ¿eh? que quieren enriquecerse de una vez, como tenían 20 años afuera, <risa> quieren venir ahora de bruto a querer hacer lo mismo. no esto, Luis Abinader no tiene eso. Usted, dinosaurio, dinosaurio yo le llamo a estos viejos verdes que llegan a la, eh, no quieren cansarse de hacer política y llegan a los puestos y se están olvidando de sus compañeros. ¿Cuáles son los compañeros? Los que se tiran a la calle de las 5 de la mañana a las 4 hasta las 12 de la noche conquistando a la gente, ¿eh? convenciendo a la gente a que vote por, por su presidente. Entonces, no se está tomando en cuenta. ¿eh? Debemos ayudar a los compañeros del PRM eh, hay mucha gente que está pasando trabajo y necesita un trabajo, no una botella, un Exactamente. trabajo. Exactamente. Eh, porque eh, hay muchos jóvenes ahí que están sentados en su casa, hay ingenieros vendiendo pincho, eh, Entonces debemos eh, ayudar. Eh, no estoy mandando a cancelar a nadie porque cumplió su periodo debe ¿se entiende? Exacto. Debe ser repuesto, movido. Hay muchas personas que hacen bien su trabajo y no son políticos, pero lamentablemente hay un equipo detrás que trabajó para conseguir un empleo. Eso es lo malo. Sí, porque hay mucho vago también. Que quiere decir, una botella de 15 mil yo quiero. Mm. Una botella de 10 mil. No con pues, 5 mil yo me estoy tranquilo. No. Que tiene que trabajar en este gobierno. Si queremos un cambio entre todos en este país. Debemos. Eh, eh, trabajar duro. No tanto para que otro lo vea. sino usted. Superación. Que es difícil en este país. Lamentablemente. Mm -hmm. Usted logra algún objetivo. Tiene que emigrar. Por eso que que eh, los muchachos desesperan y cogen su yola. Cogen su yola, se van. ¿eh? Y se turisa. van, porque es que a veces no hay oportunidad. <risa> sí, y sí. estudian, los papás pagándole, eh, haciendo lío, pagándole una carrera y después usted no puede. Para terminar eh, vendiendo pinche en una esquina. Claro, usted no puede estar, ejercer lo que es sí, sí. su profesión, mi hermano, la familia. Así mismo, así mismo. Tú sabes que este país, lamentablemente, la cosa ahora mismo está muy crítica con la economía, la cosa claro, pero estamos media, en una crisis ya, estamos en una crisis Claro, estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo no, de a, pandemia. hace días que, que nos quitan el estado, de el estado de emergencia dos años y pico y no está igual el país uh -huh. ¿eh? para Uy. nada está igual no, para <risa> nada no porque hay muchas cosas que lamentablemente hay muchas cosas que han cambiado los precios muchas cosas diferentes sí. mucha gente eh, eh, como tú dices yéndose del país por por, por cierto motivo de economía porque las cosa las empresas no tan fáciles. No, pero, y del caso, pero por lo menos ahora del caso de Breach, eh, Angels, o sea, este fallo, que se llevó, cayeron dos del caso, pero liberaron unos cuantos y otros cuantos, y otros no se han mencionado. Pero le vamos a quitar la casa a Díaz Rúa y, y no vamos eso a Eso es lo que dice, eso es lo que dice, que le van a quitar todo. Como, sí, porque tenemos que que no devuelven lo, lo de nosotros. <risa> Así mismo, y que sigan cayendo, porque imagínate. Sí, eso Esto es tema eso político, No me gusta mucho profundizarlo. Yo sí, no soy pero, político, sí, pero man. también hay que chequear ver la casa que ellos han comprado y todo esa vuelta. No, todo lo viene. Tú sabes, no casa, no. Casa usamos nosotros. Sí, no, Entonces, bueno, como yo dice la nota. Eh, como la, eh, como doctora, doctora, la pastora le que tenía. ¿eh? No, Torres. <ríe> Torre, sí, que otro, la, oye, la, la que Torre llevaba. caney y la. Y, y, un, y, una casa, y una casa de campo en la Romana. Y la o o sea, Torre. Una propiedad en casa de campo. Torre, hubo una torre muy mental, la Torre Atiemar, ¿no Sí, pero esa es otra torre. Ya, de otro sí caso. pero ¿qué será no de esa? Sabe. tú sabes. <ríe> sí, sí. <ríe> ahí había un par de involucres. Sí, no, empe empezando son por son uno que, <ríe> que era el número uno, tú sabes. Un gatico, lo que estaban ahí. Haciéndose rico, y ellos hay más. Sí. Que de su jalón, de repente, eh, la ver No, a ver si, a ver si va, viene un de Odebrecht Llamo. parte 2. Porque uno no lo sabe. ¿sabes? Si viene un Odebrecht parte 2. Y se lleva a muchísima gente más de ahí. No, Odebrecht, no muchas cosas más también. Los pulpos, los antiques que. Okay, <risa> las operaciones el van Falcón. a caer. El Falcón de madrugar ah. rompiendo la puerta y qué es lo que pasa dicen ellos los viejitos ¿Tú con, su, con, con su pijama que la mala había en el príncipe de Graz que salían con una pijama sí, salió fue sí. un Ahora, funcionario sí. que salió y qué es lo que pasa una baila y eso tiene un jocaco posándolo y qué ay mis hijos porque pienso en sus hijos y una vez la familia sí sí sí la familia mis hijos pero cuando <risa> están robando que los oh, el pasatiempo de los hijos es eh, eh, gol en casa de campo. El eh. ¿Cómo es lo? Ropa el, golf, sí, el golf. golf. El golf, sí. los sí, domingos. Los vainas, lo, lo, juegos de polo. De juego, el juego de golf. golf. <ríe> Baila oh, fina, que fina. Buena. Sabe no se acuerdan, sí, con un chofer, Nosotros jugamos dominó, pero si ustedes no jugan esa <risa> vaina, los, los, los no adaptamos. No, y los chamaquitos <risa> con chofer y esto, ahí <risa> no <risa> se acuerdan ellos sí. de sus hijos. Sí, sí. Ah. Y, ellos, sí. y esos vivos son apoyadores de los muchachos. Sí, apoyadores. Eso Esos apoye, sí. siempre tienen un nieto que hay desacatado, que sé que hay una jipeta, comprarle un motor, porque ese muchacho quiere tenerlo tranquilo. tranquilo. Ve, ve, ve a Robert Fría como se ríe, y sabe, <risa> tiene <risa> un amiguito así. <risa> No me han estudiado allá en la eh, Yo yo estudié en el nacimiento y salía, solía tener amigos, yo era el único pobre en el colegio. <risa> Para pasarte por un colegio. Claro, yo, nunca pasé. Y y había y muchos amiguitos que lo iban a buscar, fue, ya, le, le hacían moriquete fue, hecho hacían Moriquetti <risa> y todo hecho fe.